Saludos cordiales Prisliners de todo el mundo os está hablando en directo LUIS desde Madrid eh, ya sabéis que Prisline siempre emitimos en directo eh, En esta ocasión estamos con diana esa chica que estáis viendo ahí vamos a hablar con ella porque lo va a vender todo y se va a venir para españa todo lo que tiene en casa eh, quiero dar las gracias a todos los administradores de los grupos de telegram en especial a rafael paredes y a david que están haciendo una labor espléndida y todos los que les ayudáis quiero recordaros que en este canal siempre os damos nuestra opinión personal luego ya cada uno que decida lo que quiera no es que os digamos que vengáis o dejáis de venir simplemente os mostramos la información según nuestro punto de vista ya que cada uno tome sus propias decisiones saludo a todos los que veis luego este vídeo os aconsejo suscribáis si todavía no estáis suscritos porque siempre emitimos en directo así podéis interactuar en los chats y por supuesto a los que os estáis conectando en el chat también saludo luego eh, después de que acabemos, acabemos la conversación pasamos a las preguntas del chat vale eh, y también os recuerdo que todos los días estamos en instagram una consultoría rápida vale y el que quiera salir aquí como hace diana porque los canales de Prisline los hacéis vosotros pues que me lo diga por skype el que no tenga el enlace que me lo pida en cualquier comentario pues mira yo creo que lo mejor lo primero es que diana pues ella se presente ante todos vosotros y luego empezamos vale Diana todo tuyos Preséntate bueno eh, buenas <risa> buenas noches tardes por acá eh, soy diana de medellín colombia eh, pues en realidad eh, como una situación un poco, un poco complicada acá aparte pues como de la política que hay cierto eh, he decidido pues con mi familia eh, emigrar a España eh, obviamente pues para poder ir a este otro país eh, si es necesario pues como tener eh, digámoslo así eh, economía o fondos entonces decidimos pues como vender eh, casi la mayoría de cosas pues como de la casa para poder pues a, eh, emigrar pues como allí. Entonces eh, la idea pues es como para que también las personas se animen y puedan pues estar allí lo más rápido posible. Ya pues en este caso eh, conocí pues al señor Luis por medio pues de mi papá porque él se inscribió pues al canal y, y pues como con él y decidí pues como ya eh, formar parte como de sus seguidores. Entonces eh, es lo que puedo contar acá he tenido un trabajo de asesora comercial pero también renuncié porque las cosas se pusieron un poco duras pero pues ahí vamos pues como en la lucha entonces eh, ya wow. podemos comenzar don luis eh, los que estáis pidiendo en el chat que os regalen el enlace luego os lo pongo vale os lo pongo en cualquier me ponéis luego un comentario y os, os, os regalo el enlace de skype y, y hacéis quedamos para otro día agendamos para otro día como con diana y hacemos la consultoría y también en Instagram y os recuerdo también los grupos de Telegram, eh, El Prixliners, buscar Prixliners en Telegram y ahí y ahí también podéis preguntar, vale, que ya os digo que está David, Rafael, Paredes y todos los que les ayudáis. Bueno, pues si quieres Diana, dime un poquito las preguntas que tienes y yo te las voy resolviendo, ¿vale? Ok bueno una de las preguntas es que como nosotros tenemos una menor de edad en este caso tiene tres años ¿cómo sería pues como el tema del estudio en este caso el jardín porque pues ella apenas va como para ese grado entonces sí quería saber cómo se hace este proceso allí eh, con esta Mira, menor de edad eso en, en Lo hemos explicado mucho yo te lo digo a, a ti para todo el que vea este vídeo eh, los menores en españa están muy protegidos y todo el mundo tiene derecho a la educación independientemente de la situación de los papeles de si está regular si está irregular, los menores no tienen culpa y tienen derecho a la, a la educación como le decíamos ayer a luis en el vídeo que nos preguntaba también por sus niños de hecho lo, lo, lo malo sería que no les metiéramos en el colegio ¿vale? en la guardería dice que va a ser tu sobrinita ¿no? que tiene tres años pues mira, sí, correcto, más. sí. Dime Así me es, me entonces. Diré, perdona. <risa> entonces, eh, si quería saber cómo es el tema del NIE. En este caso, si con un solo NIE que se es saque eh, funciona, pues como para el proceso de ella, de la niña, o si tiene que ser directamente mi hermana, que es la mamá. Eh, bueno, eh, cuando venga aquí la niña, lo que tienes que hacer, eh, simplemente eh, la tenéis que empadronar. Y ya los servicios sociales del ayuntamiento te indican a qué a qué colegio a qué guardería le pertenece y, y ya con eso la van a escolarizar. No va a haber más más dificultad. Te digo incluso que gente que se ha quedado irregular en España sin pedir asilo, sin pedir nada y se quedan sus tres años aquí, que entraron como turista, sus hijos están escolarizados sin ninguna dificultad. O sea, lo único que te van a pedir que os empadronéis. ¿Vale? Ah, listo. Okay, caso, perfecto. No sé si tu pregunta listo, va para perfecto. el viaje. Otra cosa es que no le dejen salir de tu país si solo viene con la mamá. Necesita una autorización del padre o algo que lo que la permita. Pero eso ya sería un poco de las autoridades de tu país. Te quiero decir que una vez que esté en España la niña para escolarizarla no hay ninguna dificultad. Que os uh -huh. quede claro a todos los Prislines, a Diana y a todos. ¿Vale? Tienes okay, duda más perfecto, sobre, sobre listo, el tema este del, de la escuela para los niños Diana no vale, está, o sea, está simplemente, perfecto simplemente a modo de resumen empadronar y ya está y al colegio sin ninguna dificultad listo no ah nada más. ok ¿Vale? más dudillas que tengas Diana. listo listo algo me decías de la tarjeta de transporte eh, de bueno en cuanto ¿no? sí de la tarjeta de transporte correcto Sí, ese tema, ¿cómo sería? Eh, ¿Cómo se hace pues, como el proceso? Pues, hombre, depende un poco de la zona de España a la que te vengas. Yo te puedo hablar de Madrid, que es donde yo vivo, y hay una tarjeta de transporte que te permite moverte por todo el metro, el autobús, el tren, gratuitamente, siempre que pagas al mes una cantidad. Esa cantidad pues hasta los veintitantos años no me sé ahora de memoria la, la cifra Prislines, pero creo que es hasta los 26 no me hagáis mucho caso en eso yo lo que no sé seguro os lo digo pero hasta los veintitantos es muy barata te cuesta 20 euros al mes pagas 20 euritos oye te puedes mover por todo madrid y alrededores todas las veces que quieras en metro en autobús en lo que tú quieras en tren ¿vale? Si tienen más de, no me hagáis mucho caso con la edad, lo podéis comprobar cualquiera de vosotros, si tenéis más de 26 creo que es, ahí te vale un poquito más la tarjeta. Te puede costar a lo mejor, en vez de 20 euros al mes, te puede costar 50 euros al mes o una cosa así. Pero a cambio te deja moverte todo lo que queráis. Es muy buena pregunta porque en ese caso puedes buscar un, una residencia más barata, porque claro, si te vas a vivir al centro de Madrid o al centro de Barcelona, o al centro de Sevilla te va a salir mucho más caro que si te vas a un pueblo alrededor. Pero con una tarjeta de estas puedes ir a trabajar todos los días. Yo vivo en un Correcto. pueblo y podría ir a Madrid todos los días a trabajar y volver. De hecho hay mucha gente que lo hace. Y por cierto, antes de que se me vaya, Luis, si estás viendo este vídeo, nos dijo una compañera de cubana que había una Prislines pasó un enlace en un comentario que había encontrado un, eh, a ver, pisos en Sevilla por 300 y pico euros al mes. Que Luis estaba pagando 70 euros al día. Lo había encontrado en Mil Anuncios. Sí. Uh -huh. En un comentario a tu vídeo, Luis, que lo sepas. En Mil Anuncios, a día de hoy, de esta mañana, había habían pisos por 300, 350 euros al mes. ¿Vale? Más dudillas que tengas. Diana, ¿dónde la tarjeta de transporte queda claro? ¿Más o menos? Oh. Sí, o sea, es simplemente uno se acerca. Venga. ¿Alguna dudilla más? De ok. Eh, ¿Dónde se compra o es directamente donde, se, pues donde uno va a adquirirla, sí. ¿cierto? Para comprarla. En, los, en cualquier estanco. Eh, lo puedes sacar en muchos sitios. Oh, Por ejemplo, okay. donde se cogen los autobuses, hay unos puestos que tú la sacas. No te piden nada. La pagas. los 20 euros o los 50, si eres más. Os digo, cifras aproximadas. No sé si son 20 o 22 euros, para menos de 26, más o menos y ya está la primera vez te dan una tarjetita uh -huh. física es como una tarjeta de crédito a lo mejor pagas tres euros más por ese soporte y luego ya te sirve para siempre lo único que te está claro, claro. luego es irla recargando ah, Vale pero vale, la recargas sí, perfecto, en los mismos claro. puntos donde cogen los trenes los autobuses hay unos puestos que la metes y la puedes recargar vale Está bien organizado listo, ¿eh? listo. Aquí la, la cuestión sí más cosillas <risa> ok bueno claro eh, bueno en sí lo otro era que nosotros pues como pensamos hacer el proceso del asilo si en este caso es recomendable que lo pidamos cada uno eh, independiente o si lo podemos pedir en conjunto como familia pues mira lo podéis pedir como prefiráis podéis ir de uno en uno o yo creo más cómodo que ya vayáis todos ¿vale? de golpe pero vamos no la la normativa no establece oye si viene una familia tienen que venir los cuatro juntos a pedir el asilo no no dice nada en ese sentido hombre más cómodo que ya que hacéis la cola y lo hacéis todo pues que vayáis todos y ya os lo quitáis de una tacada porque si no el día que vais con la niña tiene que ir a acompañar a la niña no pero eso según vuestra comodidad yo diría que yo iría todos juntos viste lo que le pasó ayer a Luis la. en Sevilla Diana dudas sobre ese tema sí dudas un poquillo no no, pues, eh, pues él dijo que había conseguido, pues, como lo del tema, pues, del abogado. Me imagino que con el abogado fue que él logró que le pudieran como admitir el trámite. Eh, ya, pues, dependiendo como lo que el abogado les haya planteado a ellos para que le pudieran admitirlo a él. Yo os tengo que dar una no muy buena noticia y tampoco muy mala, pero me enteré hoy y es importante para todos los de asilo. El Tribunal Supremo de España ha saca una sentencia el 9 de noviembre, o sea, hará unos 20 días. Cuidado con lo del asilo. Que mmm, a ver, está diciendo que todo venía por un ciudadano argelino, que, se, que había entrado irregularmente. Vamos, que estaba trapicheando con el tema del asilo. Os quiero decir que si el asilo es fundado, pues lo podéis, podéis, digamos, solicitarlo. Pero si el asilo no es real se van yo creo poco a poco ir poniendo un poquito las cosas más más más difíciles para pedirlo claro tiene un poquito lo que le pasó a luis ahora le dieron la razón porque estaba fundado digamos que la, la clave para poder solicitar el asilo es que hay un fundamento si quieres dinos tampoco tienes que dar detalles diana pero un poquito si vosotros lo tenéis fundado un poco documentado vale porque lo que no va a valer yo creo eh, va a ser inventarse el tema del asilo. ¿eh? pero pues se, está, se están poniendo serios porque hay personas que lo están empleando pues como. Claro, claro total. Y están perjudicando al que de verdad tiene derecho a ello. Entonces, lo claro, hasta ahora claro. un poco mano así, pero en serio, el 9 de noviembre, el que lo quiera buscar, de este año, estamos en el 2019, para el que vea esto en el futuro, hay una sentencia del Tribunal Supremo, que es el máximo tribunal aquí en España, diciendo a, la, a una audiencia provincial que el asilo como no esté fundado no se puede eh, dar no se puede admitir a trámite Ya este ciudadano argelino le manda a, a su país eh, de momento es a ese caso pero claro el tribunal supremo sienta jurisprudencia tú no te preocupes porque por lo que me has contado díselo un poco a los Prelines, un poco el fundamento para que o sea el que de verdad tenga el motivo no tiene por qué preocuparse pero el que no lo tenga pues no va a ser un coladero Vale, que lo sepáis. Yo os doy la información que tengo. Claro que sí. No, en realidad, pues el tema pues con nosotros es que mis padres sí son desplazados por la violencia y son reconocidos por la Unidad de Víctimas. <coughs> y pues el tema fuera de eso también nosotros tenemos pues como ciertas amenazas eh, por grupos delincuenciales, cierto, que comandan pues acá en la ciudad entonces eh, también tenemos pues como pruebas de esas amenazas las denuncias y demás entonces es por eso pues que nosotros tenemos pues, como fundamento el cómo ir allí y pues como ese proceso de trámite de asilo así es como pues nosotros pensamos realizarlo vale y lo tenéis lo tenéis un poco fundado o sea tenéis documentación que lo aporte un poquito y eso claro total. todas las pruebas, pruebas físicas demás yo creo, Ajá, órdenes de protección todo eso no, no te, vamos en mi opinión creo que no tendréis eh, dificultad para que os lo admitan el trámite vale me decías algo de si el asilo se puede aplicar a repoblar no exacto correcto sí, te lo digo ya o sea una vez que te admiten el trámite de asilo eh, a los eh, durante los seis primeros meses Puedes residir legalmente y a partir de los seis meses puedes residir y trabajar. Entonces podrías repoblar perfectamente. Desde, los desde la tarjeta blanca, desde el minuto cero, puedes irte a vivir un pueblo, si entendemos eso por repoblar. Y a los seis meses, aparte de vivir en ese pueblo en el que tú hayas elegido, donde te hayas querido ir, puedes trabajar dudas sobre eso, que yo sé que os plantea muchas dudas, y por cierto, debajo de este vídeo he dejado el nuevo enlace donde tenéis, como os digo siempre, todos los ayuntamientos de España, un buscador con su teléfono, su correo electrónico, su dirección, para que os podáis comunicar, pero si habláis, por favor, uno de vosotros lo decía, los alcaldes no entienden de migración. Los alcaldes entienden de su pueblo, de las ofertas de trabajo que hay en su pueblo, pero ellos no entienden de trámites migratorios, ni de tarjetas blancas, ni rojas. Entonces no les agobiéis con eso. ¿Qué ocurre? Que esto lo tenéis que hacer vosotros, por eso os hago los vídeos. Vosotros resolvéis los papeles como va a hacer Diana, y cuando ella ya tenga su solicitud tramitada de, de residencia, vía asilo o vía como sea, o estudiante o voluntariado, pues ya hablar con los alcaldes o, o hablar antes pero no le habléis de temas de, de tarjetas rojas porque los asustáis yo os lo digo por vosotros ellos no entienden de migración ni tienen recursos vale que lo sepáis ahora esas tonterías que veo que si no tienes pasaporte europeo no puedes repoblar eso no es así eso sería ilegal os lo digo ya claramente es como si yo digo no si eres japonés espero que no haya ningún japonés en la sala y si lo hay que me perdone con todo mi respeto a los japoneses si no, si no si no eres japonés no puedes repoblar o al revés eso que discriminación es dilo bien si quieres si no tienes permiso de residencia pues no te puede no puedes repoblar de forma regular diría yo de forma irregular pues fíjate si puedes vivir en madrid en barcelona irregularmente pues también puedes vivir en un pueblo yo no digo que lo hagáis pero vamos que a mí esas cosas pero bueno nos saltamos es como si yo tengo google y digo no a ver, aquí en mi buscador Google, yo soy Google, no podéis buscar si no tenéis pasaporte chino. O pasaporte japonés. Que no, hombre. Que aquí todos somos seres humanos y todos somos iguales. Entonces, por lo menos, expresémonos bien. ¿Vale? Claro. Dudillas, Dudillas. Señorita Diana. Dudillas. <risa> <risa> me voy a, me voy a charlar, Bueno. Voy a eh... Ah, bueno. <risa> El tema de, bueno, sí ahorita pues que eh, dijiste algo de los pisos en, en Sevilla, justamente yo no, o sea, yo tengo pensado de ir a Sevilla o Zaragoza, entonces pues no sé cómo qué ciudad de pronto me recomiendas mejor que sea un poquito como más asequible vale, entendiendo la pregunta antes para a Luis Corbeiro, que le acabo de ver los mensajes del chat os aseguro que luego me los veo todos detalladamente y os digo una cosa en el instagram de mañana en el directo que hago mañana en instagram siempre respondo los comentarios que han quedado pendientes en el chat que eran para mí que no he respondido lo que no responda ahora estar pendientes mañana en instagram en el directo de mañana yo tomo nota de todas esas preguntas yo os la respondo, pero ahora, por ejemplo, algunos lo respondo. Luis Cordero dice que dónde me puede escribir. Pues todos vosotros me podéis escribir. En cualquier comentario de, de este vídeo me podéis escribir. Que yo luego leo los comentarios. En 24 48 horas. Y el que quiere una comunicación más directa, pues que busque el Instagram de Prixline y ahí me manda un mensaje directo. O que me pida aquí en un comentario, me pida en mi Skype, como hizo Diana. Y aquí la tenéis en directo. Y ahora, Diana, uh -huh. se me acaba de olvidar tu pregunta. ¿Cómo? Ah, bueno, ¿Sí? le decía que la parte, pues, como de los pisos, y vale, porque sí, estaba indecisa. No, hagáis, para... por favor, con todo mi cariño uh -huh. a Luis. Pero no vengáis a España reservando con Booking a 70 euros el día. Vamos, salvo que seáis millonarios. Es que me dejó asustado el pobre Luis. <risa> 70 euros diarios. Sí, yo Estaba cobrando Booking.com. Demasiado, yo sí. Hombre, si eres un supermillonario, Vale. Pero vamos, tampoco le estaban dando unas casas de maravilla. En Sevilla, por ejemplo, que pongo un ejemplo, que nos ha dicho una de vosotras, por 300 euros al mes. Comparar 300 euros al mes a 70 euros al día. Entonces, ¿dónde los podéis ver? Eh, hacer comparativas, incluso antes de venir, ir buscando. vale Veros el vídeo que hicimos que con Taila, que ya explica cómo hay sí. que ¿Tú lo has visto? ¿Qué conclusiones sacaste de ese vídeo, Diana? Sí, Así claro. Para, Explicárselo a los prilines. Examen. A eh, te ¿Has visto el vídeo. Bueno. <risa> <risa> <risa> bueno, en realidad lo que ella, pues, dice que sí hay páginas, pues, que funcionan bien como idealistas, va, eh, mil anuncios. O sea, la idea es como hablar con el dueño y así, pues, como poder eh, que te pueda alquilar, por decirlo así, así sea dándole un mes de fianza o hasta dos, Exacto. o pagar, pues, como varios meses por adelantado cuando tú no tienes, eh, obviamente, una justificación como contrato de trabajo, nómina y así. Entonces, ahí salen, pues, como muchos eh, contactos con particulares. El otro día hablé con puede... un pues era compatriota tuyo, Diana, que estaba en Santander y habló con una señora, una mujer, y le había alquilado por seis meses una casa para él y su familia, sus dos niñas. Pues por ahí andaba unos 300 euros me parece que eran 300 300 y pico euros sin ningún problema le había pedido creo que era una fianza de un mes o de dos ya le dije que no se preocupe que la fianza luego se la devuelven si el piso lo devuelve buena Ajá. había hablado con sí. la mujer y sin ninguna dificultad alguna eh, alguna mira ciudad, bueno dime tú alguna duda más <coughs> que se te ocurra perdonadme prilina es que estoy hoy un poco acatarrado ha llegado el frío aquí a madrid y ya me veis aquí en camisa Ahora, Diana, tal como estás tú en manga corta, no sé, yo ya Trae de abrigo. Que yo sé que eso os asusta. ¿A cuántos grados estáis ahora allí en Colombia? En vez de, en no, acá sí, en ahí Medellín, es ¿no? calor. Estás. Acá... Sí, acá es veranito. Calor hecho ¿no? Mucho calor menos, por acá. ¿En ¿Qué temperatura podéis estar en la calle? Más o menos. Si lo sabes, vamos, no sé yo. De 20. 26, 6, 27 eh. más es, o menos. En verano. Aquí estamos a lo mejor a, a 4 grados ahora. En la calle. Ay, sí, siempre. Es. Sí, me han dicho que es bastante frío. Bueno, ¿hay alguna dudilla más que tengas. Venga, tengo yo aquí dos que tenemos en el tintero bueno. todavía. Y luego pasamos al chat y ya terminamos el vídeo, ¿vale? Ah, bueno, sí. Eh, tengo otra duda, dime, pero dime, fundamental. Dime. Bueno, resulta que, eh, ¿cómo es la cuestión? con el pase, eh, cómo se haría pues como para poderlo homologar que sea válido allá eh, el tiempo que nosotros vamos a estar o pues cómo se hace ese, ese tema, porque muchas personas dicen que allá se puede, otras que acá, eh, con una licencia internacional, pero no sé cuánto sea como la duración y o cómo se haga pues como el conducir, ¿no? Correcto, vale. sí. Pues bueno, te puedes sacar una licencia internacional y venirte. Pero claro eso solo te va a servir que os quede claro mientras estáis de forma regular que yo no digo que estéis de forma irregular nunca ¿eh? que quede claro yo os doy la información luego cada uno tomar las decisiones que tengáis diana yo la veo claro que tenía la decisión tomada ¿no? antes de hablar con nosotros por cierto ahora te respondo sí, al carnet eh, me decía en un comentario eh, una española o un español no sé, dice soy español quiero repoblar ¿Qué hago todavía no me ha dado tiempo a responder los comentarios de ayer los responderé pues chica si lo está viendo el vídeo repuebla ya porque ya ves a todos estos compañeros que las dificultades que tienen que si la residencia que si la no residencia si tú eres española y estás aquí te apetece repuebla yo repoblé un pueblo yo vivo en un pueblo sin ninguna dificultad sale de tu zona de confort y te vas a por lo que quieras ellos lo tienen un poco más difíciles porque en unas páginas les dicen no sé qué del pasaporte europeo que eso está mal dicho en todo caso habría que decir si tiene usted permiso de residencia puede usar nuestra página Porque claro cada uno en su página puede hacer lo que quiera pero es que ninguna página tiene el monopolio de nada me entendéis lo que os digo el tema del carnet de conducir lo mejor es que te vengas aquí con tu carnet de colombia en tu caso del país que sea te vas luego a tráfico y, y es, es un poco hay un trámite para canjearlo hay unos vídeos muy buenos en youtube que no son míos pero tú pones canjear permiso de trabajo de colombia en españa o canjear permiso de trabajo de argentina en españa o de méxico o de perú o de donde sea y te lo explica es muy sencillito es ir con el carnet tuyo ir a tráfico pagar una tasa que creo que son unos 50 euros y rellenar unos formularios y poco más ¿eh? no, es, no es difícil lo que sí es importante es que tengas residencia eh, legal porque si lo ha, cuando no te. Es decir, con la hoja vale. que la blanca, a uno normalmente blanca, le dan. Vale. Y con la ah. roja también. Ah, ok. Ah, ok, ok. E incluso como Me turista entiendo. te valdría. Pero mientras estás en los 90 días. En los claro, 90 días, exacto. El que se va a venir sí, para estar aquí un mes, pues lo puede hacer en su país, hacer el internacional y se está el mes y ya está. El que tiene más. Quedarse más tiempo? Pues sí, yo lo haría aquí en España, pero eso ya son vuestras, un poquito vuestras cosas, vuestras decisiones. Más dudas, me decías que tenías una amiga, cuéntanos lo de la amiga en Sevilla, que te cuenta tu amiga de Sevilla? ¿Tiene una amiga en Sevilla, Prilines? Sí, eh, tengo una amiga pues allí en Sevilla, ella también intentó hacer pues como el trámite del asilo, pero le dijeron que no. Que lo de ella, pues ella más o menos expuso pues como el caso, pero inmediatamente le dijeron que no, que eso no era como para que ella pudiera aplicar a eso. Eh, antes de que ella entrara pasó algo pues como muy curioso porque resulta que ella se encontró un colombiano en la puerta y pues que ella simplemente le preguntó que dónde se hacía pues ese trámite y él le dijo que no, que ni fuera a entrar, que porque primero que se están quedando con el pasaporte, segundo que porque a él le dieron carta de expulsión y aún él teniendo la hoja blanca, él lleva como casi tres meses con la hoja blanca y que luego a él lo llamaron y que le dieron pues que carta de expulsión, entonces ella... Sin embargo, entró más o menos se expuso, pero ella no firmó nada ni nada por el estilo allá, pero le dijeron que ella como para eso, entonces ya más bien sí, como que se un poquito eh, triste porque a ella sí también le pasó algo muy similar a mí acá en Medellín pero ella eh, pues simplemente eh, digamos así tomó de referencia como el caso de este colombiano que estaba allí, la verdad <risa> eso pasó con ella Vale pues cada uno de lo que decís mucho vosotros en los grupos en la inteligencia colectiva que al final es la que más sabe porque aquí ni sabe ni sé yo ni sabe diana ni sabe menganito pérez lo mejor es el conocimiento conjunto y ahí sacamos la, la verdadera el saber cada, cada caso es una historia eso está claro hay unas normas comunes pero cada caso es una historia mira me, nos está preguntando ricardo alejandro que si, so que si hay algún examen o solo es trámite. En el chat, Ricardo Alejandro, depende del país del que vengas. De muchos solo es trámite. De algunos te hacen el, el examen. ¿vale? Eso lo podéis ver en Google fácilmente. Pero generalmente de vuestros países suele ser trámite, simplemente. Celia Estela Rolón nos dice que tiene un amigo que le dice que lo del permiso de voluntaria y que lo de repoblar es mentira. Pues vale. Yo también tengo un amigo que dice que hay marcianos en, en saturno pues vale mira cualquiera que esté en españa español o no sabe que los pueblos están despoblados hablar con los alcaldes directamente comprobarlo vosotros mismos y el permiso de voluntariado mirarlo vosotros mismos las leyes es igual parecidísimo al permiso de estudiante cierto es que hay, eh, igual que hay academias y hay academias, unas mejores, otras regulares y otras peores, pues hay hay sitios para hacer el voluntariado mejores y hay otros que no son tan buenos. Alguno de vosotros me ha dicho que ya en algún voluntariado le decían que si no eras europeo que no te atendía. Pues no sé, es como si yo digo en estos vídeos, oye, el que no sea chino, que no me vea el vídeo. Pues no sé, o sea, yo no soy así desde luego. Cada uno en su casa supongo que hará lo que quiera. Yo soy partidario que todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Pero vamos, el permiso de voluntariado, Celia Estela Rolón, dile a tu amiga que se lo estudie un poquito, ¿vale? Que estudie un poquito. Y lo de repoblar, pues lo mismo. Que se vean los índices de natalidad, ya no te digo yo solo de España, sino de Europa entera. Eh, más dudillas que tengas por ahí. Señorita Diana. Eh, bueno, ¿qué otra? Tenía yo algo del NIE oh, bueno. que me decías, pero dime, dime. Yo las que me has dicho antes Eso. las he apuntado aquí. Por si acaso se olvidaban, que me sé que el directo luego, pero las he apuntado. Pero dime tú si tienes alguna más. Claro, eh, bueno, lo del NIE se. O sea, ¿es cuando a ti te lo dan junto con la blanca o lo puedes pedir por separado? Porque inclusive ayer en el video que transmitieron de Luis, en los comentarios una, una señora dijo que como lo había pedido en Zaragoza, que a ella inclusive ahí le habían dado de una vez el NIE. Y eh, no sé si se, si se lo dan a, y, eh, o sea, con la hoja como tal o simplemente uno tiene que hacerlo por día aparte para que lo pueda uno conseguir pues mira el nie se puede conseguir de muchísimas formas aquí en españa y también se puede cons conseguir desde el consulado de españa en cualquiera de vuestros países ¿vale? lo que te dice la ley para conseguir el nie es que tienes que tener algún motivo alguna razón socioeconómica relacionada con españa y ahora me diréis que esa es una razón socioeconómica pues mira por ejemplo el que está aquí el que, que se quiere contratar un wifi para su casa una dsl una línea telefónica el que se quiere uno me decía me voy a comprar una moto el vendedor me pide un nie ¿Eh? pues, claro. Una cuenta bancaria por cierto uno más de uno de vosotros me ha dicho que el banco n 26 te abre las cuentas bancarias eh, desde el propio móvil solo con el pasaporte te hacen una llamada de verificación y está muy bien porque muchos me habéis dicho que hay otros bancos que también te las hacen pero qué pasa que te cobran luego comisiones, te hacen hacerte un seguro todos los meses, un plan de pensión, yo todo esto lo sé porque vosotros me lo decís, pues que sepáis que el banco N26, buscar la aplicación, no te cobra nada, la cuenta básica es gratis y no te obliga a hacerte ningún seguro que tienes que estarle pagando 30 euros todos los meses, como hacen otros bancos. Es un banco alemán, no tengo nada, pero están en castellano, en español, y es una aplicación, te hacen una videollamada. Y con el pasaporte te vale. Yo lo sé porque me lo habéis dicho varios de vosotros. Igual que otros, me habéis dicho aquí en estas consultorías que, que yo me voy a la caixa sí, me hacen la cuenta con el pasaporte, pero me, luego me cobran todos los meses 30 euros de, de un seguro que me tengo que hacer. Cada uno que haga lo que quiera, os doy la información. ¿Vale? El NIE es un número. Te lo dan si tienes un motivo socioeconómico con España. ¿vale? Bueno. Puedes ir al consulado y pedirlo, o también lo puedes pedir cuando estás aquí en España. Vale. Eh, aquí en España este ah, es mucho más rápido que en el consulado, porque en el consulado te descargas eh, mira, arte-bajo dim en Instagram, arte-bajo dim de y m. Está en tu país, Diana, y él se ha sacado el NIR sí. a través del consulado. Y él se ha ofrecido a cualquiera que lo quiera sacar que os ayuda. Te digo rápidamente, te metes en la web del consulado, te bajas un formulario, lo rellenas, lo firmas, lo llevas al consulado y ellos luego lo mandan. Y ya, ya luego lo mandan para aquí para España. Y ya con eso te lo. La, luego la policía española te lo manda. Hay consulados que te van a decir, oye, que, que para qué quieres el NIE, que no sé qué. Eso ya, cosa de cada uno. ¿Vale? No sé si queda claro, Diana. Sí, soy... Vale, Sí, <risa> claro, inclusive, dime. pues. Lo, eh, lo que también, el NIE no te da el trabajo. Eh, y sí, me habían indicado. Y dime, dime, dime, ah, no, sí, sí, sí. Sí, yo sé que eso es el número de identificación de extranjería, ¿cierto? Exacto. Pero eh, también tengo entendido que también ayuda eh, a veces en el alquiler de pisos, muchas veces también preguntan si usted tiene eso. Claro, es un número para identificarte. Pues un banco necesita identificarte. La, la que te va a alquilar, hombre, yo he hecho alquileres con un pasaporte. Uh -huh. Yo hace años me acuerdo que, que, que una... o sea, se puede, te pueden alquilar un piso con un pasaporte. Pero, pero a lo mejor venderte un coche, venderte una moto, contratar una línea de teléfono, ahí te piden un nie, ese es un motivo y tienes derecho al nie todo el que tenga claro. no dudas del nie que me lo diga en un comentario y le pongo la ley del nie en el comentario, en la respuesta del comentario, vale que ahí le viene explicado, vale pero vamos que quede claro que el nie se puede pedir eh, tanto aquí como estando en tu país, vale sin ninguna, en teoría sin ninguna dificultad aquí te lo dan fácil eso sí, tenéis que estar regulares para pedir el NIE. ¿Te quiero decir, te si, si vienes como turista, claro. tú tienes que pedir el NIE en los primeros 90 días. No cuando estás luego si estás irregular. Que insisto, no digo que estéis irregular. Claro, claro. ¿Vale? Y si estás con la, okay. la, Si pides la tarjeta, habla, si pides el asilo, ya te dan un NIE automáticamente con el asilo. ¿Vale? El NIE, siempre, el NIE, el número. El NIE significa número de identificación de extranjero. Es un número ya para toda la vida. Es como el DNI, para un, pa un nacido aquí. Document uh -huh. Te lo pueden ir cambiando, pero el número siempre va a ser igual toda la vida. Cierto es que cuando ya lleva un tiempo y a lo mejor tienes ya luego la residencia, el NIE se transforma en TIE. ¿Qué es un TIE? Es, el TIE es la tarjeta de identificación de extranjero. Es el mismo número, solo que en vez de dártelo en un papel, te lo dan claro. en una tarjetita, como una tarjeta de crédito. Y por eso, en vez de NIE, se llama TIE, tarjeta claro. de identificación extranjero. NIE, número, e identificación de extranjera. Acordaros el resumen. Tener un motivo para pedirlo. Motivo razonable. La ley dice eso. Claro, porque claro. Me quiero contratar un teléfono. Y la compañía de teléfonos me pide un NIE. Con eso te vale. O el wifi fi fara, también. también? Moto? ¿Vale? Pero insisto el que, el, que, el que le den la tarjeta sí, blanquea, va, o con NIE, si lo has pedido antes pues lo va a salir en el ordenador y va a decir ah usted ya tiene NIE Pues vale muy bien Más dudillas Listo Bueno eh, <risa> No sé qué se me quede por ahí buena. Están diciendo en el uh -huh. chasis con la duda con la visa de estudiante te dan el NIE automáticamente yo creo que no La visa de estudiante es la visa que puedes entrar a España luego cuando llegas a España te pides el NIE o lo vas pidiendo en el consulado, si te urge, por algún motivo. Llegas a España, te quieres poner el wifi, llegas legalmente, vienes con la visa de estudiante, vas a hacer tu voluntariado de tu estudio. ¿Qué quiero poner el wifi? Pues me voy a extranjería y me dan un NIE para poner el wifi. ¿Vale? Uh -huh. Yo creo que no, ¿eh? No estoy seguro claro, que ya claro. con la visa de estudiante te den un NIE. Yo creo que no. Lo pides, pero vamos, que es un trámite. Te cobran creo que son siete euros por expedirte aquí un NIE en España. La información esta es importante, ¿vale? Porque es que luego veo casos, claro. Hay quien me contaba, me está viendo a la cabeza, que le habían pedido 100 euros por hacerle un NIE. En no sé qué mercados negros, de no sé dónde. Ya ni me acuerdo. El NIE que sepáis que cuesta siete euros de tasas, más o menos. 7, 9 euros. No vale más. Es un trámite. Rellenar un ah. formulario, poner el motivo y ya está. Más dudillas, Diana. Yo voy viendo un poquito lo del chat. Insisto, insisto. Ah. Eh, luego me veo el chat de peapa y mañana en instagram respondo las preguntas que hayan quedado pendientes del chat y los que veáis luego el, el vídeo ponerlo en los comentarios Ok bueno en cuanto a la parte por ejemplo del trabajo que muchas personas dicen que <coughs> se vaya más bien como para las ciudades grandes y que se establezca digámoslo así en las afueras que en hacer como los pueblos alrededor que porque obviamente pues en el centro si sí es más costoso pues como un alquiler una vivienda y demás entonces eh, por ejemplo qué ciudades ahorita si sí se están moviendo pues como mucho en cuanto a esa parte Buena pregunta, de, Diana, del, del estás trabajo preguntando que donde hay más trabajo en otras palabras y donde hay menos no Es eso sí Buena pregunta y no, no sé si tiene respuesta la respuesta te la voy a dar depende <risa> Depende de lo que tú sepas hacer lo que te guste hacer A ver es todo muy variable vamos a poner uno que le gusta recoger la fresa pues ese donde va a encontrar trabajo en madrid capital va a haber huertos no hay no hay terrenos de fresas allí ni de coger. le guste coger la oliva pues ese no va a encontrar trabajo en madrid capital o en barcelona capital se tendrá que ir a los pueblos Depende un poco de cada caso es cierto que en una gran ciudad hay mucho trabajo pero también hay mucha gente buscando trabajo. En un pueblo perdido claro. puede haber trabajo y estás tú ahí. Y España, insisto, España está sí. despoblada. Y me da igual lo que diga quien sea. Miradlo, miradlo por ahí. Que, que no lo digo yo. <risa> me decís, ¿por qué está España despoblada? Os lo digo, Prilines. Porque en los años 50, 60 todo el mundo le dio por irse a las grandes ciudades. Yo no sé en vuestros países la gente vive en los pueblos o viven todos ahí en medellín y en bogotá por ejemplo diana pregunto ¿Están... Eh? No acá pues en realidad todo es muy equitativo acá también hay mucha gente eh, en las ciudades y más que todo pues como con la parte eh, del país vecino de venezuela también tenemos pues como muchos eh, ciudadanos venezolanos acá entonces también pues se ha incrementado bastante pues como los habitantes en la ciudad y en los pueblos también muchísimo muchísimo o sea Perfecto. como todo por igual así es como debería de estar saludos a zorobabel que hace mucho que no te veo zorobabel que sé que estás en méxico te echaba de menos para que veáis que me acuerdo de vosotros saludos zorobabel es que le veo que se acaba de, le acabo de ver un comentario en el chat pero vamos, que él vea que me acuerdo de él, que sé que está en México. Pero eso es para qué soy. Efectivamente, lo suyo, yo os digo personalmente: mi familia vivía en Madrid, capital. Mi padre, que en paz descanse, se le ocurrió venirse a un pueblo. La mejor decisión. Yo aquí me quedé, oye, de maravilla. Y luego he visto como cada vez va viniendo más gente aquí. Y ya se está llenando un poco este pueblo, ¿eh? ya me va gustando menos. A mí me gusta tranquilo. Eso sí, con buena DSL y buenas cosas para poder hacer con vosotros las consultorías pero vamos yo creo que vosotros lo tenéis más claro. exacto más equilibrado aquí que sepáis que se necesita repoblar está sí. claro está claro qué pasa que vosotros queréis repoblar lo que os digo siempre los pueblos quieren ser repoblados porque si no imaginaros pueblos fantasma ahora qué pasa que en medio está el problemilla este del papeleo de la emigración de, de la tarjeta no sé qué del permiso no sé cuántos pues para eso estamos nosotros esto es cosa nuestra yo soy aquí un señor que os ha puesto a hacer unos vídeos y vosotros sois vosotros. Que esto no es que haya un programa aquí gubernamental de no sé qué, pero es que lo prefiero así, ¿eh? Porque cuando se meten los políticos por medio, uff, mirad cómo ha acabado Venezuela. Y os digo una cosa, no me voy a meter en política, pero los políticos de aquí tampoco creéis que son ninguna maravilla. Están, están otras cosas, están buscando votos y... Bueno, no me voy a meter en política. Diana, que te pierdo. Espera, que te arreglo aquí la conexión. Ahí, ahí estás bien. Venga, ¿alguna dudilla más? Y si no, paso al chat y, y ya está, porque ya tampoco. Luis, ¿dónde vives? Pues no, no sé, no sé si deciros dónde vivo, porque me venís luego todos aquí. No lo voy a decir. En un pueblo cercano de Madrid, ¿vale? Lo dejo ahí porque me venís aquí, es muy pequeño. Y yo encantado, ¿eh? pero es que como vengáis todos a la vez. ¿eh? Diana, venga, alguna dudilla más. Lo del niño lo hemos tratado. La ciudad más, me decías cuál era la ciudad más rápida para el trámite, ¿no? Sí, correcto, sí. <coughs> pues yo, a ver, exactamente no lo sé, pero por la información que me vais dando, mmm, en Asturias, o sea, perdona, en Cantabria estaban tardando para un año. En Sevilla nos dijo ayer Luis que se lo han dado para tres meses. No, la cita y aquí en madrid yo sé que la están dando para 10 días lo demás iros, sí, por telegram, lo iros que... al grupo de telegram que estáis ya muchos ahí preguntar porque yo os estoy hablando por lo que vosotros me vais diciendo la consultoría el otro día en cantabria le, le dieron para un año si sí, le dijeron que se lo iban a arreglar que no sé qué que a lo mejor era antes le di la página del defensor del pueblo os lo digo a todos si os dan alguna cita que es para muy larga Ir al defensor del pueblo, buscar la página del defensor del pueblo de España. Le ponéis una queja, no pasa nada. El otro día leí en un periódico que el defensor del pueblo le había tirado de los orejos a Barcelona por, por este tema, de retrasar las citas. Porque una persona que de verdad está pidiendo asilo, que de verdad lo necesita, no puede estar esperando un año para una entrevista. Claro. ¿Eh? En Madrid lo han arreglado. En Madrid antes tardaban más y yo, por lo que me habéis dicho y lo que voy a vivir eso, ahora están tardando siete 10 días. vale en Sevilla Luis ayer en el vídeo de ayer verlo con Luis dijo que se habían dado para para tres meses más o menos dos de marzo, marzo ¿no? pues, calculá vosotros mismos y en Barcelona no lo sé cómo está la cosa leí eso que el Defensor del Pueblo les había les había regañado el Defensor del Pueblo es una institución que hay aquí en España para defender a los ciudadanos vosotros sois, todos somos ciudadanos da lo mismo que seamos españoles de cualquier país de Colombia de Chile de Perú de México de Argentina cuando la administración no funciona bien. Y entonces es una institución para eso, para defender al ciudadano. Entonces, en ese, tiene una buena página web. Meter defensordelpueblo.es, poner la queja, que a lo mejor si la pone uno, no, pero si la ponen muchos, ya. En serio, que a Barcelona le ha dado un toque. No es normal tardar un año. Más dudillas, Diana. Y ya. No, no vengáis todos al pueblo no, de Luis, pero... por fin, no. No seáis malos, no seáis malos. Y lo están poniendo en el chat. ¿Alguna dudilla que se quede en el, en el tintero, Diana? Qué malos sois. No tenía que haber... No, no pero... tenía que haber... Está nada cachondeándose con lo de dónde vivo yo. Os venís todos aquí, eh. No seáis malos, no seáis malos. Hombre, el algo... al que quiera puede venir, pero todos de golpe no. Es España es muy grande. Bueno, comparado también con vuestros países, no, ¿eh? Pero bueno. Ah, bueno, no, no digo más de este tema. Diana, te paso, te paso. Te paso preguntas. Oye, darle ideas a, a Diana. Darle ideas, los que estéis ahora mismo en el chat, darle ideas a Diana, por fin. Y los que lo veis luego en los comentarios, dárselas también, ¿vale? A ver, Diana. Claro que ¿Alguna duda te queda así? Bueno, pues. A ver, ¿qué otro tema? se me queda. No, pues hasta el momento eso era como las duditas que tenía, pues como al respecto. Vale, paso un poquito a ver si a ver un poquito los comentarios del chat. ¿Vale? A ver algún comentario así que haya quedado. Aprovechar alguna duda que tengáis ahora, Prilines. Dice Miguel Morales, después de sacar el NIE sea por cual motivo socioeconómico se puede seguir el trámite luego un tiempo para cambiarlo por el permiso de trabajo. Es que son cosas distintas, Miguel, una cosa es el NIE y otra cosa es el permiso de residencia o trabajo. El, el NIE es un número para identificarte, para abrir un wifi, para abrir una cuenta de banco, para comprarte una moto, es un número, no es un permiso de trabajo de residencia. El permiso de trabajo y residencia es otra cosa. Pero si te dan un NIE vas a tener ese NIE toda tu vida. Y claro, si te dan un permiso de residencia y trabajo suele llevar a, ya incluido el NIE, si no lo has pedido antes. Y si lo has pedido antes, pues será el mismo. Y luego se transformará en un TIE, que es el mismo número en un formato de una tarjeta. Tú no puedes ver el chat, ¿no, Diana? Ahí. No, no puede, ¿no? Vale, que si no te ponía no. te ponía a leerlo. Te ponía de secretaria si no, pero si no lo puedes, ver, vale. <risa> Dice nah. Zorobabel, Babel, dice Don Luis, vamos a su casa todos como mil. Zorobabel Babel ya no dice que venís a mi, al pueblo donde estoy, que venís a mi casa ya, no cabéis ya. Unos mil, dice Zorobabel, Babel, calcula. <ríe> Hombre, yo encantado, ¿eh? si tuviera un palacio, os aseguro que podíais venir todos los que quisierais. Todos los que, encantado, ¿eh? de verdad que me lo paso en maravilla con vosotros. Si no, no, no, no haría tanto vídeo, ¿eh? si no estuviera a gusto con vosotros. Y me encanta, por ejemplo, hoy estar con Diana y con todos los que estáis ahí en el chat. Vale, y con todos los que dejé luego los comentarios que os quede claro ¿eh? yo creo que se nota cuando a alguien le gusta algo creo que se nota que diana si quieres algo más yo creo que me has preguntado todo lo que me has dicho ¿eh? todo lo que me habías dicho antes es que antes de hacer la consultoría hablo un poquito con, con vosotros para ver las cosas y todas las que me había dicho yo creo que las hemos tratado yo creo que sí las tengo aquí apuntadas vale. Correcto vale pues prilina es que por mí el permiso de voluntariado oh, ah. cuenta solo con en o de colaborador o en hostales también daniel eh, el permiso de voluntariado lo que dice la ley que tiene que ser un centro autorizado me explico si yo por ejemplo un vecino mío dice voy a hacer aquí un voluntariado para repoblar pues como no le dé permiso el estado no va a valer pero a la vez que te digo eso hay muchos centros de voluntariado o sea que si en un centro de voluntariados quieren cobrar en otros dicen que no se quede pasaporte japonés otro, pues buscar más, que hay muchos, de verdad, hay muchos. Lo que pasa que tiene que ser un, una ONG, digamos, oficial, porque si no habría mucho trapicheo. Si no, Diana montaba aquí un... voy a cuidar no sé qué, y ya teníamos... no, ¿sabes? Tiene, pero hay muchos centros reconocidos. No sé ahora dónde hay un listado de todos esos centros, no lo sé, pero se puede buscar, ¿eh? Os, mira, os doy, ya, os doy ya trabajo a todos. Madudillas Dice: Hola, ¿podría decir sobre la vigencia del asilo por razones humanitarias? Te niegan el asilo que está vigente hasta febrero. <coughs> Macover. Mac no creo que te lo renieguen. Luis está en Guadarrama, pero bueno, Cecilia. Cecilia está diciendo que estoy en Guadarrama. ¡Qué mala! ¿Qué ma no, eso lo borramos. Pero como es en directo. ¿Cómo sabéis? Eh? Yo me doy cuenta que una cosa que, di que se dice en cualquier vídeo. Como sois tantos, siempre hay alguien que la sabe. Lo tengo comprobadísimo. A lo mejor algo que se dice de pasada, siempre hay alguien que se va a acordar. A lo mejor muchos no, pero siempre hay alguien. Pero vamos, que eso es bueno, vamos, estamos entre amigos. Bueno, Prilines. Diana, ¿quieres añadir algo más? Porque yo ya, a ver, Luis, como turista, dice, como turista. Una empresa de tecnología me puede contratar como informático, me dan permiso de trabajo. Buena pregunta, Diana, muy buena pregunta. Eh, sí, si sí es una empresa tecnológica. Y en empresas tecnológicas entran las startups, que ahora hay muchas. Es la ley del 2015 de emprendedores, para si lo quieres profundizar. Y te digo una cosa: ahí sí que te vale estando entrando como turista. Y el Estado tiene que responder en 20 días. Y el trámite lo hace la empresa. Tú llegas a España como turista. Y quieres trabajar de camarero, no te va a valer. Pero el caso que tú propones sí te puede valer. Encuentra a la empresa que te quiere contratar, se va a migración, hace la propuesta y en 20 días le tienen que dar la respuesta. Y vale, habiendo estado como turista. Muy buena pregunta. Sí, sí, sí, bastante. <ríe> También veo mucho que se está moviendo, como trabajos de multinivel, tener, algo tener así. He eh, visto yo como publicaciones sí, de, de Facebook. Trabajos porque trabajos que os piden inversión. A ver, yo no voy a decir aquí que los cojáis o que no, porque eso ya cosa de cada uno, ¿no? Pero tener cuidado, porque hay trabajo que, a ver, un trabajo se supone que te tienen que pagar, no que estés tú pagando. Si no para eso te haces tu emprendedora, te haces autónoma, te lo que sea, y es tu negocio. Esperamos que no me quiero yo meter aquí con los multiniveles sí, sí es eso, de hecho bastante, una vez aquí pues, una chica que os decía que os daba trabajo solo con el pasaporte, yo no lo sabía, pero luego resultó que era una especie de multinivel con respeto a los multinivel, de verdad, pero que yo no os digo ni que los cojáis ni que no los cojáis os digo que tengáis cuidado porque un trabajo es para que te paguen, no para que tú pagues no para que tú hagas a rico al que está arriba así de, es. la, de la montaña, pero vamos, que tampoco os digo más, no sé Habrá multiniveles y habrá multiniveles. Pero buena buena observación que acabas de hacer, Diana, también, sí, sí. Pero vamos, yo para eso me montaba yo mismo sí. el negocio, ¿no? Un poquito. Eh, una buena idea que estáis teniendo mucho todos vosotros, lo de vender en los mercadillos. Es buena idea. Para los que sabéis hacer artesanía o repostería. Eh, el otro día hice una consultoría con una chica, una mujer de Venezuela, que lo iba a hacer que hacía muy buena repostería y me preguntó y le dije, sí, aquí hay mucho mercadillo y eso te haces autónoma y pues trabajar en ello y además funciona bien. ¿eh? O sea, os lo digo que funciona bien porque a los españoles nos gusta mucho eso de comprar cosas artesanas y cosas hechas a mano, tanto de comer como de decorar. Es una buena idea y requiere poca inversión. Yo, yo personalmente me haría antes eso con multinivel, porque multinivel no sé, lo no estudiaría más Claro y para ser autónoma eh, tiene que estar obviamente claro, pues como legal, estar legal, Lo puedes arreglar desde el consulado diciendo mira me, eh, si mira todavía estáis todos a tiempo de meteros en instagram que dura 24 horas y lo he hecho hace dos horas meteros en instagram y ver el vídeo que acabo de hacer en directo es una chica de uruguay o paraguay que va a venir como autónoma con su marido. Hemos hablado de eso. Es un vídeo corto. Aprovecharlo porque en 24 horas se borra. Lo digo de corazón. Pues está ahí. Si ves este vídeo, ya dentro de 24 horas ya no estará. Pero los que estáis ahora en directo, aprovecho para el que vea este vídeo que no esté suscrito, que se suscriba. Porque, y que, ah, mucho me decís la campana, perdonad, que, que no os avisa la campana, que os suscribís y no os avisa la campana. Eso es, y uno de vosotros lo resolvió porque tienes el móvil que no te pase las notificaciones de youtube le tienes que decir también al móvil que te permita las notificaciones de youtube te tienes que suscribir darle a la campana activar la campana y al móvil permitirle las notificaciones de youtube Y entonces ya te avisa de los directos porque como sabéis los que estáis suscritos siempre emitimos en directo y el que vea esto que no esté suscrito que lo sepa también vale pues sí Tú, pero mira hacerte autónomo ahora en españa te vale 50 euros al mes que está muy bien por lo menos el primer año e incluso más luego ya te cobran más pero el primer año para ayudar un poco a la gente solo son 50 eurillos yo es lo que le decía a esta mujer eso lo ganas en un día luego ya el resto ganancia para ti todo lo claro. que es para ti ¿Vale? Eso también lo cambiaron en la ley de emprendedores hace poco hace un par de años vale diana y todos los que lo veis pues yo me estoy acostumbrando a estar aquí a estas horas con vosotros, Prilines, no sé qué hora es, joder, aquí ya son las doce y media de la noche Pero bueno, yo estoy bien en, en, en, allí, allí, ¿qué hora es, Diana? Seis y treinta y cuatro vale. de la tarde Alguna dudilla más, mire un poquito el chat y ya, finalizamos el vídeo si queréis Hola Luis, ¿es posible trasladar una empresa de un país de la Unión Europea a España? Liliana, claro que es posible sin ninguna dificultad en, eh, hay libertad en españa o sea en europa hay libertad de movimiento de personas y de capitales lo dice así libertad de, de movimiento de eh, personas y de capitales eso te incluye las empresas habrá que hacer algún trámite pero no es complicado Sí se puede perfectamente El tema se trata andrés acosta de diana esa chica que ves ahí ese se trata el tema que ha decidido venderlo todo y venirse para españa todo lo que hay en la casa correcto. Yo creo que ha quedado todo claro no alguna te queda algo en el tintero hombre tienes que solucionar lo de <coughs> lo que tú me has dicho diana si tú tienes sí, ver, opinión, correcto. si tenéis claro lo de la solicitud la tienes documentada el tema de la solicitud o sea porque de verdad necesitáis la protección porque en vuestro país no te la ofrece tu país. Ese es el motivo. La protección no es, oye, es que mi marido me maltrata. Eso no valdría. No es que mi mujer me quiere matar por la noche. Viene con un claro, cuchillo claro. y me quiere matar. No, eso no vale. Eso no vale. Eso te van a decir está <risa> la policía de su país. Que ahí ellos se encargan. Es cuando claro, cuando claro. Tu país no te protege a ti. Pero lo que nos decía Luis, porque a lo mejor los que antes eran terroristas ahora están en el gobierno. Pues fíjate casos de esos y claro. si lo puedes traer documentado garantía de que te lo van a estudiar vale que insisto yo por lo que he visto lo van a poner un poco no quiero alarmar pero creo que lo van a endurecer un poquito ¿eh? un poquito sobre todo para el que se lo inventa vale no claro. que inventarlo esto porque ha dicho el Tribunal Supremo el 9 de noviembre que esto no puede ser un coladero que si es de verdad sí pero que lo que no puede ser es sale me voy a inventar aquí algo. ¿Sí? Claro, ah, es ah, cierto. Yo me he enterado esta tarde, Prilines. Luis, ¿puedo viajar sin reservar el hotel? José Fracia. Pues sí, ¿no? Tú puedes viajar. Otra cosa que luego llegues a la aduana y te digan, a ver su reserva de hotel. Hay que tener claro, que te arriesgues. Claro, pues se la muchos Prilines los entrevisto, me dicen, pues yo me lo traje <ríe> la reserva de hotel, los 90 euros, no sé qué, y no me dijeron nada pasaporte y bienvenido a españa ahora basta que no te lo traigas para que a lo mejor a ti te lo miren Haz de cada uno lo que queráis yo me lo mira yo me lo prepararía yo me lo traería porque es que te estás jugando a una carta a una suerte y la ley de murphy pero vamos oh, Carlos alberto sator no da hola Luis, ayúdame con esta pregunta, soy apicultor. ¿En qué parte de España se desarrolla la apicultura en gran escala, Carlos Alberto? Pues no sé dónde se desarrolla a gran escala, pero sí que sé que eso es un buen tema y muy interesante para trabajar. No lo sé, míralo en Google, amigo. Pero si no lo sé, no te voy a decir, pero sí, es buena, muy buena, muy buena opción. Tenéis unas ideas buenísimas, prilines Mira qué sería esta Diana. Bueno, que lo vamos, lo vamos a dejar ya, ¿no? Trilines, <risa> bueno, lo último, los mercadillos están en toda España. Aquí a mi pueblo vienen un día a la semana, otro día se van a otro pueblo, y otro a otro, y otro a otro, e incluso en Madrid Capital hay mercadillo también. ¿Vale? Eh, suele ser un día a la semana. Y entonces los que trabajan en el mercadillo cada día van a un sitio. Claro, siempre más o menos por una zona. Claro, no te vas a ir a la otra punta de España. ¿Vale? Y nada, eso te pide el ayuntamiento una pequeña licencia para estar ese día vendiendo. Es una buena idea, ¿eh? en serio, para los que sepáis temas de cocina, de tema de, de artesanía o de muchos temas. Pues nada, Prilines, si, si Diana quiere añadir algo más, tiene la última palabra. Y si no, ya nos despedimos. Ella ha sido la invitada de hoy. Ella pues, me agregó a Skype. Hemos hablado, lo hemos acordado. Yo espero haberla resuelto las dudas. Si, si tienes alguna duda más, me la pones luego en los comentarios, Diana. Y a todos vosotros, luego me voy a leer el chat. Las preguntas que veas importantes en el Instagram Live de mañana, un poquito antes que esta hora, para que calculéis la hora, pero bueno, se queda luego 24 horas, os las respondo a todos. Todas las dudas que han quedado en el chat. Y, y el que vea luego esto, que lo ponga en los comentarios, ¿vale? Si os ha gustado, darle un. Dime. Se me escapó dímela, otra ya. cosita. Dinos Dí, la otra cosilla que ha quedado. Bueno, bueno, eh, para uno ir a hacer el, cierto, la solicitud del asilo, es necesario ir acompañado de algún abogado o puede ir uno solo, normal a hacerlo. Pues a ver, teóricamente tú puedes ir tú sola normal a hacerlo. No es obligatorio ir con un abogado aunque mira lo que le pasó a luis por cierto buena pregunta eh, escucha os hablé que voy a traer aquí un abogado especialista en inmigración le di el grupo de telegram le dije métete en el grupo de telegram y vas viendo las preguntas que ellos tienen y así el día que vienes invitado al canal pues ya sobre esas preguntas que tú has visto os está observando en telegram pues haces tu, tu charla se metió en telegram me dijo que tenéis un nivel bueno, bueno y alto. El que no esté metido en Telegram, que me pida el enlace. ¿Vale? Que tenéis un nivel altísimo. Y en teoría va a venir esta semana. Aunque la semana pasada me lo retrasó. ¿Vale? Para esta. En teoría va a venir esta semana. No os quiero anunciar más. ¿Vale? Pero va a hablar de, de lo que acabas de decir, Diana. Escucha, puedes ir con abogado o puedes ir sin abogado. Ajá. Aunque mira lo que le pasó al pobre Luis, que fue sin abogado. Y gracias a que luego fue con abogado, pues ya se lo admitieron. Aunque también es muy instructivo ese vídeo, que es el que está aquí debajo, nos dijo el motivo que dio el abogado. Eso también lo puede dar uno mismo. Os resumo el motivo que dio. El motivo es que claro. no es, usted, es que en mi país, a mi mujer y a mis niñas, las persiguen. ¿Y por qué las persiguen? Pues porque los que antes eran terroristas ahora están. forman parte del gobierno. Eso es un motivo para pedir el asilo. Yes, yes. Y si lo no traer documentado. Pues mejor que mejor. Ahora, el que diga, no, es que mi, mi mujer me quiere matar o mi marido me quiere matar, te van a decir, no, vaya usted a la policía de su país, que eso no es un tema de asilo. Y estoy hablando para los que no sois de Venezuela, porque los que sois de Venezuela, con que digas que eso de Venezuela, está reconocido internacionalmente, eso es por razón humanitaria. ¿Vale? Queda claro un poco. Puedes sí, ir con abogados, okay, si no okay. te puedes ir con abogados. Me han hablado de una asociación <coughs> que se llama CEAR, yo no sé qué asociación es. A ver, yo no os voy a recomendar ni a dejar de recomendar, yo no conozco. Pero vamos, es una asociación que ayuda a los solicitantes de asilo. Buscarlo si queréis, CEAR, C-E-A-R, CEAR. -E porque ahí le ponen, sí, C -E -A -R. A esos os pueden ayudar, ¿vale? si se ponen las cosas un poco más complicadas. Pero siempre que sea una solicitud real, ¿vale? no os inventéis nunca una solicitud porque yo creo que eso no. La asociación esta, yo no la conozco, no la conozco, claro pero bueno, me he oído hablar de ella, me lo habéis dicho mucho vosotros. Pues nada, Pilines. ¿algo más, Diana? No, Diana, vale. ya era solamente. Pilines. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora me veo el chat en detalle. Mañana contesto en Instagram Live todas las preguntas que hayan quedado en el tintero en el chat. Las que habéis respondido entre vosotros, pues esas ya están respondidas. Muchas gracias a los que respondéis y a los que preguntáis. Y nada, ah, siempre se me olvida que tenemos los podcasts en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, buscar Prixline y todos los audios los voy poniendo allí, ¿vale? Para que los quiera oír yo qué sé, mientras va conduciendo o va por ahí. Que muchas gracias, espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias a nuestra amiga Diana, muchas gracias. Diana, ¿estás ahí? Y nada, Prilines. No, igual, gracias a usted. Gracias. <risa> pues como por por estar siempre ahí presto pues como a todas las inquietudes que obviamente a uno le surgen y claro es una guía grandísima pues como para nosotros los que vale. pensamos eh, emigrar Muchas a este gracias país Diana. yo mientras pueda estar y me apetezca yo voy a estar aquí yo os doy la información me lo paso bien yo soy yo solo vamos tengo una empresita pero vamos que no me dedico a, a temas de inmigración pero vamos tengo el conocimiento y no me cuesta nada compartirlo por ejemplo, ahora en vez de haber estado viendo la televisión, que le están lavando el cerebro a la gente, prefiero estar con vosotros, hablando con vosotros, dando mi opinión, nada más. Yo soy uno más, soy como vosotros, vamos, vale. Que muchas gracias de verdad a todos, de verdad a los que lo veis luego también, muchas gracias. Por favor, si os ha gustado un like, por fin, solo eso y, y ya está. Chao, chao. Os dejo. Hasta la próxima, prilines Chao. Adiós, Diana. Chao, chao, chao a todos. Chao, chao, chao, chao, chao. chao, chao.